tardes, bienvenidas, bienvenidos, qué maravilla tenerles por aquí hoy. Y bueno, todos y todas que están aquí hoy, vamos a tener una experiencia bonita. Vamos a, a traer de nuevo esperanza, eso que tanto hace falta. Entonces, hacemos una postura que sea cómoda para cada uno, cada uno. Y voy a inhalar profundo. Y dejar que poco oh, a poco el cuerpo, la mente y el corazón, vayan regresando a ese espacio tranquilo y seguro. Y al igual que esa imagen, frente a un agradable y tranquilo mar, voy a sentir a mi cuerpo, poco a poco, Volviendo a su estado relajado, sentí como todas las tensiones, todo el estrés y cansancio se había ido acumulando en cada fibra de los músculos, pero aquí Ahora, poco a poco, todo se vuelve a sentir tranquilo, suave, liviano. Y todas esas acumulaciones tensas, esos nudos en mis músculos, al igual que ese sol radiante en la imagen, Hace sentir cálida la piel. Voy a sentir como si ese sol de paz fuera penetrando en cada célula del cuerpo, ayudándome a soltar todas esas tensiones. Preocupaciones y dejando atrás el estrés. Hoy, ahora, me encuentro en mi espacio sagrado, mi hora para mí misma, para mí mismo, y dejar que esa paz poco a poco logre soltar completamente del cuerpo todo el residuo las trazas de tensión y así como el agua se siente tranquila suave mi cuerpo, poco a poco, se va volviendo más liviano. Como si todas esas cargas, todo eso que estuvo perturbándome, se suelta se deshace y se disuelve en esta paz aquí donde estoy es donde tengo que estar hoy es mi espacio seguro absoluta y totalmente tranquila tranquila. En cada respiración, esa misma suavidad que siente mi nariz y los pulmones se siente ahora en todo el cuerpo. Estoy en un agradable y profundo estado de relajación. Que yo misma, yo misma, voy creando para esta maravillosa maquinaria de mi cuerpo. Ahora, tomo unos instantes para apreciar y para agradecer. A este maravilloso cuerpo que la vida me ha prestado por tantos años. Este cuerpo que incansablemente ha estado a mi disposición, operando las 24 horas del día, los 365 días de todos los años que llevo en esta vida. Y sentirme a mí. A este ser eterno. A esta conciencia viva que soy. Detrás de los ojos. El alma. Es la que usa el cuerpo. Como un traje. Como un vehículo en este planeta. En este papel que desempeño. Así que desde el alma. Sintiéndome como en un capullo de amor. Puedo agradecer. Aceptar. Valorar y volver a despertar ese cariño especial por el vehículo que la naturaleza, la vida, me ha prestado. Ya no necesito compararme y aunque a veces el cuerpo mismo, el vehículo, Necesite reparaciones y atención especial Sigue siendo sumamente especial Así que guarda en mi corazón Ese respeto Por cada célula Cada órgano de este cuerpo Dándole paz, armonía, cariño y gratitud al cuerpo, que es mi vehículo. Con estos agradables sentimientos de amor voy a concentrar toda mi atención hacia adentro ir más allá de la atracción de los sentidos físicos y sentir que el alma misma se va liberando de todo ese ruido influencias también voy entrando en un hermoso espacio de luz donde yo el alma vuelvo a expresar mi propia identidad espiritual y soy luz eterna el espíritu que siempre he sido y cuando este cuerpo le llegue su hora, yo el alma continuaré existiendo y trascenderé ese rol y ese papel. Y así también todas las almas que he tenido la dicha de compartir en esta vida y que ya su cuerpo ha dejado de funcionar. En este espacio de luz, de pureza, de paz, el alma es capaz de percibir esa conexión de amor espiritual eterna que une al alma que soy con todas las almas con las que he convivido y que convivo que ni el tiempo ni nada ni nada pueden romper esa conexión de alma a alma, es eterna. En esta experiencia de amor puro, el alma que soy en este espacio de absoluto silencio y pureza, puedo percibir también la cercanía, la dulzura del Ser Supremo, de mi Padre Supremo, esa alma que Eternamente amorosa, con el corazón más generoso de todo el universo. Y sentí que yo también soy amada profunda y naturalmente por mi Padre Supremo. De la conexión de ese amor intenso, ese amor como ningún otro amor, aunque hayan pasado tantas cosas en mi historia, ese amor siempre ha estado aquí, un amor inquebrantable, inagotado, eterno yo el alma de forma sutil incógnita siempre he estado abrazada protegida por el amor de mi padre supremo y sentir que esa luz de amor transforma el al alma y poco a poco va sanando mi tristeza, va alimentando al alma con la alegría natural de lo que soy. Y aunque hayan vacíos, que hayan dejado partidas, y pérdidas, hoy, mi dulce Padre Supremo, con su luz de amor eterno, está iluminando mi corazón, haciéndome sentir esa esperanza renacer en mí. La esperanza que se siente al sentir que el amor en realidad sigue siempre fluyendo y que entre las almas eternas, siempre Existe esa conexión de amor. Me siento asalto, amada, respetada, aceptada. Y siento que este amor es lo que da sentido a mi propia existencia. Este amor, tan dulce, trae fuerza al ser, y soy capaz de observar los hábitos que yo misma he ido alimentando, que habían hecho flaquear a mi propia esperanza, y saber que estoy en mi propio proceso, en mi camino de vida, en el que el alma sigue aprendiendo, sigue avanzando con paso firme en esta vida. Y aunque a veces haya momentos de tristeza, a veces haya la oscuridad del miedo. Y la tensión, esta luz que trae el amor eterno, mantiene encendida en lo más profundo del ser, la llama eterna de la esperanza. Y sentir en lo profundo del alma, que mi propia naturaleza el lugar de donde yo soy originalmente es un espacio espiritual de luz de absoluta y total paz donde todas y cada una de las almas pertenecemos y tenemos nuestro propio lugar allí, donde todos y cada una de las almas son importantes. El cielo, el nirvana, el mundo de las almas, Ese lugar tan especial donde el Ser Supremo abraza cada una de nosotras, las almas. Y donde ya no existe el sufrimiento, aquí, en este espacio de paz absoluta. En el nirvana, el alma ha vuelto a su propio estado de origen, donde no hay dualidad, donde ya todos mis errores fueron saldados. Aquí solo hay paz profunda y absoluta paz. Aquí cada alma está en su máximo potencial de paz y todo el sufrimiento ha quedado afuera, atrás. La fuerza del amor eterno es capaz de limpiar, sanar y remover todo el sufrimiento de la humanidad. Y da la oportunidad de que cada alma tome de ese amor, se alimente, lo sienta, lo viva y tome fuerza en el alma para soltar y dejar de dar y tomar sufrimiento Dejar de aceptar cosas que me están haciendo sufrir. Yo el alma merezco y está en mi papel. Volver a remover todo ese sufrimiento acumulado y dejar que el amor haga su magia en mi corazón. Limpie la oscuridad del resentimiento. Sane lo que la ira quemó en mí. Que sea como una pomada que aliviana y la esperanza sea esa luz que trae claridad en mí, de saber que sí, yo el alma, tengo la fuerza, la capacidad y la guía de mi Padre Supremo y que la vida me está llevando. Por este sendero, donde tengo que aprender a soltar, dejar de tomar del pasado y volver a fluir en este presente. Ese aprendizaje que solo el amor. Puede traer esa fuerza y esa visión de amor que une, que alivia, que construye y transforma. yo puedo recordar en mi corazón que en realidad el alma es originalmente paz y amor y dejar que esa esperanza brille en mí tan intensamente Haciéndome sentir estable en medio del cambio. La esperanza me hace ver más allá de solo lo que está pasando frente a mí. Y entender la trascendencia de todo lo que sucede hoy. alivianar las cargas de mi corazón y abrirlo para que todas y todos tengan un campito aquí al igual que el alma suprema aprender a amar a las almas aprender a aceptar el proceso de todos y cada uno y aprender de mi propio recorrido. Esa es mi misión en este mundo. Ser como un faro de esperanza para aquellos que ya la han perdido de mirarlos con esa mirada que reconoce el potencial que hay en cada una, en cada uno. Y sentir el amor que une a esta enorme familia humana. Y con mi corazón estaba agradecido Viviana, poco a poco. Voy a regresar a sentirme en mi cuerpo, moviendo suavemente mis manos y mis pies. Abro los ojos y los tenía cerrados. Entonces, vamos a ver qué nos sale para hoy, para hacer el cierre bonito de esta práctica, tan bonita que hacemos todos los lunes. Entonces, Dice, dar el corazón a uno, al único. Una de las tareas de quienes están en el camino espiritual es ayudar a los demás a que experimenten su pertenencia a Dios. Esto significa ayudarles a que se identifiquen con su personalidad espiritual. Solo seré capaz de hacer tal cosa cuando haya efectuado esta transformación en mí misma, en mí mismo Para ello, deberé enfrentarme a dos clases de obstáculos Las influencias de aquellos que me rodean Y las influencias más sutiles que vienen de lo profundo de mi ser Que son más difíciles es más fácil tratar con las primeras, ya que su capacidad para causar dolor suele resultar muy evidente. Las segundas, por ejemplo las del ego, toman más tiempo porque son sutiles y por lo tanto más difíciles de reconocer y afrontar. Cuando le doy mi corazón solo a Dios, no hay nada excepto alegría dárselo a los seres humanos puede ser fuente de dicha, pero también de pesar, porque mis sentimientos originales del amor elevado espiritual hacia todos se ve limitado. El sentimiento de amor universal luego es reemplazado por la atracción hacia solo unos pocos, y esta no es la base para la dicha constante. Dios no tiene favoritos, entonces en el alma, puede entender ese amor así como equitativo. Cuando me expongo una y otra vez a emociones limitadas, mi personalidad espiritual sufre. En cierta forma procedo con falsedad, ya que no se espera de mí que sea un ejemplo de lo limitado, sino un modelo de lo divino. Mi meta no es hacer a los demás como yo, sino hacerlos como Dios. Entonces, enseñanza, nuestra práctica para esta semana de este librito tan especial.